Hola, hola, hola, hola Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches Depende de lo que la estés escuchando este video Se va a estrenar a las 0 horas de Argentina Como todos los otros videos Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a estas clases short A estos videos short de astrología Hoy nos toca hablar de la mitología de este planeta Plutón, regente de Escorpio. Eh, ¡Ay, qué difícil es hablar de Plutón! Plutón en astrología representa las transformaciones. Plutón en, en la mitología está relacionado con Hades, pero se lo considera más benigno que Hades. Eh, se supone que es un dios del inframundo y que eh, es un dios al que nadie eh, le, le hace frente que sus ministros eh, desde que él fundó el reino fueron completamente obedientes a él y que sus súbditos fueron eh, eh, completamente subordinados a él que él no puede sufrir la insubordinación eh, y que cada vez que Mors, la muerte, eh, cosecha algo eh, Va hacia el reino de Plutón a entregar esa cosecha en forma de oro, de plata eh, Entonces eh, a mí me gusta verlo de otra manera A mí me gusta verlo como ese dios que transforma a Plutón eh, como un dios transformador como eh, ese que puede hacer de la muerte eh, de algo, de una etapa, de una situación eh, un aprendizaje para volver a empezar yo lo relaciono mucho a mí me sirvió relacionarlo eh, no hay ninguna mitología escrita que lo relacione pero lo relaciono mucho con la mitología del ave fénix porque el ave fénix eh, tuvo que convertirse en cenizas o sea llegar hasta lo más profundo de su autodestrucción para de ahí salir y levantar vuelo para rehacerse, rearmarse y levantar vuelo o sea crearse, recrearse reinventarse entonces para mí Plutón está asociado con todo eso Plutón en astrología es un planeta muy lento, yo ya algo te expliqué igual después lo vamos a ver signo por signo, aunque no te va a tocar eh, muchas veces encontrarte con Plutón en eh, signos tan distintos porque permanece más o menos 20 años en cada signo eh, tarda 248 años en dar toda una vuelta al Zodíaco eh, así que bueno, nada te invito a que te suscribas al canal eh, de YouTube Marcelo Cheiro Díaz eh, en Telegram, acordate todos los días si querés hablar de astrología si sí, barra curso de astrología Todo pegadito sin acento en la i Y también sumate a nuestra gran comunidad entra a la página por favor Centroaprenderastrologiafacilmente.com Nombre anti antimarketing Pero yo sé que va a dar resultados Te mando un abrazo enorme y bueno, ya falta menos de Mercurio Retrogrado. Chao. Hasta mañana.